Muchas gracias. Mira, mira pasar gracias, Ignacio Blanco. Alberto Fabra, muy, muy breve, por favor, por las alusiones. ¿Cómo puede decir que no ha he hecho nada contra la corrupción? Porque no, ustedes, lo, ha ustedes, ha hecho. Porque tiene... no lo ha hecho. Bueno, ¿Qué caso ha denunciado? Me... Contésteme, le he preguntado. Mira, ¿Qué mira, caso yo no ha denunciado? Decir. ¿Qué no hay... papeles ha no hay... llevado no a hay... los tribunales? No, señor Fabra, yo no sé si faunán que vos te conéis el CARRUS, la investigación de la fiscalía. Yo sé que tú conéis desde septiembre. Desde el mes de septiembre. Y conmigo el WhatsApp y podré desde qué día use yo que vos te lo conéis. Pero, mientras estando no a Ferrés, a Nata abrazar a Rus y a proclamarlo candidato a la alcaldía de Xativa Y después le he hecho una pregunta. Y a ver, le hacen antes de Bach, encara una respuesta. ¿Es fía usted de Rita Barbera? ¿Es fía usted de la de la Seguallista? ¿Dacialdumencia si habrá de hacer alguna suspensión cautelar mes? Y claro que de hablar de mesures. Mesures contra la corrupción. Nosotros planteéis una comisión de la verdad Pero al sarto de los catifes.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 Respecto a que yo 30, segundos. 30 segundos. 30 segundos. Señor Fabra, yo he dicho que te conocía la investigación de la Fiscalía que afectaba al señor Rus desde el mes de septiembre. Usted, no. unega no. ahora y así, no. porque os no. podrá demostrar que usted conocía desde el mes de septiembre esa investigación. Y también me he preguntado, ya cree que van cuatro o cinco vegades, si usted es fia de la señora Orberá y descomponés de la cebollista. Y tampoco responde. El silencio, en este caso, parece que ha una confirmación de que no es fia de ninguno, de ninguno del su partido. Está señor, gracias, de Gracias, señor Blanco.